Tema UPEA, mmm, yo quiero decirles, hermano, la UPEA, tema UPEA. A UPEA, cuando era diputada apoyamos la creación de UPEA, con la COR, la Junta de Vecinales, todos los sectores sociales del alto, entendí. Pero ¿cuál era nuestro objetivo? Que UPEA sea la universidad modelo de todo el sistema universitario público. Esa era la meta que nos hemos propuesto cuando debatimos en el Parlamento. Y quiero decir, OPEA, UPEA, no abandonamos y no vamos a abandonar. Y los datos que tenemos, en 2005, ¿cuánto de transferencia tenía Upea, 23 millones de bolivianos. El año pasado, ¿cuánto de transferencia recibió? a imaginar, 269 millones de bolivianos. Dígame, ¿hemos abandonado UPEA? Pero ¿qué estamos viendo en el fondo? No es una de las mejores universidades de Bolivia. Y quiero aprovechar esta oportunidad. O sea, al pueblo alteño, con todas las instituciones, sean Padre Familia, la COR, vecinales, todos, todos, hay que refundar UPEA. Respetando su autonomía, se fundar en el marco de autonomía universitaria. La prensa no está informando, ustedes está informando. Mi contemporáneo, uno que tiene más de 50 años, sigue sí, universitario y fundador además de eso. Empieza, se sale, empieza, sale. ¿Cómo es eso? ¿Qué clase universitarios tenemos allá? 90%, 90% de docentes interinos. Ahora, nos están lloviendo datos de padres de familia, algunos docentes. Me dijeron, en 2017, adelantaron para un proyecto 3 millones de bolivianos. Han rescindido el contrato y no ejecutado la vuelta de garantía. Eso es proceso penal. Tenemos tanto datos. En 2014, fondos de avance desembolsados desde las gestiones de 2009 que no tienen descargos por valor aproximado de un millón de bolivianos. de bolivianos. Se pierde plata. Y por eso, que la iniciativa de hacer auditoría no viene del gobierno, a pedir a los padres de familia, a pedir a los salteños. decirlo nuevamente, sin auditoría, estudios demuestran que falta plata, vamos a seguir dando plata a upea, pero que nos demuestre bien. Y que sea una administración transparente, honesta, responsable. Nos Además, de eso, nos... la calidad educativa, académica. Con 90% de docentes interinos, y según comentan algunos docentes, no tienen ninguna estabilidad. Cualquier momento hay una reunión, seguramente el consejo universitario, de qué hay instancias vuela cualquiera hay docentes que no trabajan pero ganan los meses pasados ya sin trabajar cobraron si no empiezan a trabajar los días el fin de semana ya bien llega para pagar, otra vez cobraron sin trabajar ¿cómo es eso? repito nuevamente ojalá el pueblo de Altaño que me escuche debatamos seriamente hay que refundar UPEA en el marco de su autonomía ¿Y qué queremos? Administración, administración transparente y calidad educativa. Esa no es nuestra responsabilidad. Y quiero que sepa, no vamos a abandonar UPE es una universidad. Sí, pero, pero solo queremos transparencia. Que justifique por qué, para qué necesita más plata. Eso queremos saber. Y lamento mucho decir, sin en estas auditorías internas y externas, se verifica lo que está llegando en información. Lamento mucho, algunas autoridades van a tener que ir a procesos penales. Se sabe que nosotros no defendemos corruptos. No como los demócratas, dicen un corrupto demócrata, ha perseguido político. Con el, con el gobierno no es eso. O Saben, tiene pruebas de corrupción, que se defienda, que vaya a la cárcel. Para esa justicia. ¿No? Entonces, a veces duela mucho Que se infiltran buena gente usar, Manipular políticamente Dicen que tienen 40 mil estudiantes 50.000 estudiantes Las marchas, creo que Llegan cada día Mil, dos mil, ya Tres mil, cinco mil Ni el centímetro, ni el, ni el 10% marchan Pero hay gente que se Está metido ahí para usar políticamente a la europea. Tiene derechos políticas, pero no usan a la OPEA ni en la plata del Estado, ni en la plata del pueblo boliviano.